Hola, ¿sabías que Flippity.net te permite crear actividades para gestionar tu aula de manera fácil y rápida? Soy Juan Fernando Quiceno y en este video voy a hablarte de aquellas actividades que Flippity nos ofrece para gestionar nuestra aula, conectar a nuestros estudiantes y hacer de nuestra clase un espacio más lúdico e interesante para ellos. Para ingresar a este sitio web solo debes digitar en un navegador de internet, preferiblemente en Google Chrome, www.flippity.net. Este nos permite la creación de más de 25 tipos de actividades diferentes muy útiles en nuestras clases y atractivas a los estudiantes. Y en este video quiero mostrarte una selección de 15 recursos que nos ayudan a movilizar un entorno de aprendizaje adecuado para enganchar a los estudiantes, generar un interés por la clase y así mejorar la gestión de nuestra aula. Esto quiere decir que usando y modificando estas plantillas en inplipity.net podrás generar una dinámica de clase más motivante y de una manera más fácil y rápida. En una clase podrías usar solo uno o varios de estos recursos, que de una manera breve voy a intentar mencionar para que tengas una idea de estos y los aproveches al máximo. Antes de comenzar con el listado, quiero contarte que la mayoría de estas actividades permiten el uso de imágenes y videos alojados en la web. En el caso de las imágenes, su dirección debe finalizar en la extensión .gif. .png, .jpg, jpeg o web. También reproduce en audio algunos textos y pistas de cada actividad y algunas permiten la impresión de los recursos digitales. Flippity Flash Cars es de los recursos más completos y flexibles de todos. Nos permite la creación de fichas de estudio y con estas practicar con listas, emparejamientos, quizzes y crear otro tipo de recursos directamente con la información usada en esta actividad. Tenemos también a Flippity Cards. con esta podemos crear tarjetas flexibles para el estudio y práctica de conceptos con diferente tipo de información y recursos como imágenes, videos o enlaces. Flippity Random Name Picker es una ruleta de nombres aleatorios que podemos configurar con los de nuestra clase para socializar conceptos y evaluarlos. Además permite con estos nombres crear equipos de trabajo manualmente de una manera aleatoria. Es una gran ayuda visual en nuestra clase. Flippity Randomizer nos sirve para crear frases aleatorias y estructurarlas con preguntas como quién, cómo, qué y dónde. Es adecuado para evaluar y realizar trabajo colaborativo. Flippity Manipulatives es una herramienta útil para manipular palabras y construir en equipo frases o ideas. Usa colores en las palabras y permite arrastrar palabras para organizar la información resultante. Flippity Timeline. Es un recurso interesante para crear líneas de tiempo o guiar a los estudiantes a que las hagan. Es útil para narrar hechos históricos y permite enlaces a sitios de referencia, videos o imágenes en la web. Flippity Typing Test es una gran herramienta para mejorar el tiempo y la forma de escribir en un teclado. Mientras se escribe, mejoran sus aprendizajes. Pues puedes agregar las definiciones y los textos acordes a tu clase para que ellos digiten en el teclado mientras aprenden y se divierten. También tenemos a Flippity Spelling Words, es muy utilizada en el aprendizaje de idiomas, es una herramienta interesante para mejorar la escritura, para deleterar palabras y ampliar el vocabulario. Flipity Word Search es un generador de sopas de letras, simplemente digitamos la palabra que necesitamos practicar y recordar a los estudiantes y luego la imprimimos para realizar esta actividad en clase. Además con un solo clic genera una nueva sopa de letras con los mismos elementos. Flipitin crossword puzzle es un recurso con el cual nosotros podemos crear e imprimir crucigramas con las palabras y su definición. También tenemos Flipit word scramble. Este permite la ordenación de letras para crear palabras de interés del área de estudio. Simplemente digitamos las palabras a ordenar y podemos imprimir para trabajar en clase. Es muy útil para el aprendizaje de idiomas. También está Flipit word master. Es un rompecabezas de palabras que permite seis intentos al participante. No tiene pistas, pero algunas letras tendrán color para indicar que está cerca de la solución. Es útil para repasar el glosario de alguna temática específica. Flippity Fun with Fonts es un recurso que permite generar palabras con un formato artístico y temático. Es muy usado por docentes y estudiantes para crear textos y títulos personificados. Se pueden imprimir las imágenes creadas y para guardarlas, solo debo hacer una captura de pantalla de estas. También está Flipity Bad Lips. Esta actividad permite crear historias locas. Solo configuramos los conectores y las claves de las palabras en, en nuestra aplicación para que al ejecutar el recurso, el estudiante agregue las palabras solicitadas y de esta manera Flipity va a crear la historia. Es muy útil para el estudio de la lengua castellana y otros idiomas. También está Flipity Word Cloud nos permite crear una nube de ideas o palabras, que luego podemos capturar y guardar como un imagen. Bueno, como lo vimos, son actividades de uso común en el aula, actividades que seguramente toman mucho tiempo de preparación con material concreto, y con la ayuda de FreePity podemos crearlas en poco tiempo, y usando un proyecto podemos aplicarlas en clase y así generar una experiencia diferente y motivadora para los estudiantes. Yo te invito a indacar estos recursos y a llevarlos a la aula para generar entornos de aprendizaje más lúdicos y motivantes para los estudiantes. Seguramente vas a usar menos tiempo en la creación de actividades y vas a aprovechar este tiempo en otros asuntos de interés para ti y de tus aprendices.